Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Miren, aquí contentos y felices grabándoles este nuevo video para, pues, uno más para nuestro canal de, de YouTube y miren, estamos nuevamente con nieve toda la noche, toda, toda la noche estuvo nevando y les pues quiero mostrarles cómo estoy aquí enterrada, miren, aquí está mi bota, y miren, pues sí tiene bastante de altura la nieve Miren Exactamente voy abriendo camino Y escuchen cómo truena la nieve, cómo se escucha en el momento que, que voy caminando Entonces, pues estoy tratando de tener cuidado, pero miren la nieve alcanzó bastante de altura. Quería a compartirles lo que quería mostrarles. Porque sí, sí es bastante. Bastante, bastante lo que lo que subió. El día de antier también estuvimos con nieve toda la noche, todo el día. Y, y próximamente voy a subir ese video. Y lo verán como también subió... Como medio metro la nieve, fue bastante, entonces miren, pues aquí estamos, eh, lo que es la avenida, pues como siempre le ponen sal los camiones de la ciudad, alcanza a derretirse la nieve, pero es por eso, por donde pues están circulando los carros, pero aún así, pues todo lo que es lo blanco está cubierto, bueno, todo lo blanco es el pasto y está cubierto ahorita todo de blanco, ¿verdad? Por la nieve. Entonces, miren. Esto es la nieve, esto es invierno. Exactamente, hoy miércoles 2021. Vamos a caminar un poquito. Miren, quiero compartirles algo bonito. Y que la verdad, mis respetos con nieve, sin nieve, con agua y con todo, miren. Miren. Al frente está el camioncito de, del correo postal de la ciudad. Y miren, el señor de hecho ahorita me acaba de dejar mi correspondencia en el buzón. Y pues así es lo de día a día trabajando en invierno y con nieve. Miren, ahí está el señor trabajando. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle y vámonos por aquí. por este caminito pero miren miren miren miren está pero si bien bien tupido la nieve es muy bonita la nieve es muy bonita tocarla sentirla es muy muy bonita los copos pues realmente cuando está nevando pues no se sienten, son suavecitos pero pues ya nada más deja de nevar y, y ya se empieza a hacer muy feo lo que es puro lodo, prácticamente miren aquí cómo se ve el caminito cuando la persona pues va caminando y miren ahí en la orilla ya como van pasando los carros se hace bien feo Puro lodo Miren Aquí vamos, aquí vamos Hace mucho frío Está la temperatura muy muy baja De verdad que hace mucho frío Pero salió un ratito solamente para grabar Aprovechar que estamos en invierno y es exactamente aprovechar para compartir con todos ustedes los los videos de nieve. A veces no puedo salir porque está muy fuerte, fuerte, fuerte el frío, muy fuerte la nieve y no se puede, entonces es pues cuando les comparto alguna alguna receta de pues de mis comidas diarias, todo lo que les comparto ahí de comida, son mis recetas caseras de lo que vamos comiendo día a día. Y gracias como siempre por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube, Ale Loli Family Vlogs. Pues los invitamos a que se sigan suscribiendo, que nos compartan un comentario, que nos regalen una manita azul un like. Y pues que sigan viendo nuestros videos. Miren al fondo, está una iglesia muy bonita. Esa es una iglesia este, de, de japoneses. Está muy bonita, miren. Ese carro hace mucho ruido, ¿verdad? Vamos, vamos caminando. Aquí está un poco resbaloso, hay que tener mucho cuidado. Miren. mucho cuidado. Miren nada más qué hermoso se ve este parquecito que tenemos aquí, estar totalmente cubierto, cubierto. Aquí, aquí nadie ha na pasado, no se ve nada de caminito de los pies y allá al fondo miren, se ven unas banquitas. A veces es donde en primavera, verano, me vengo a, a dar un, un ratito de, como se dice, un baño de sol. Pero estoy viendo que ahorita nadie no ha pasado por aquí porque no hay caminito. Entonces vamos a abrir camino. Miren, vamos a ir abriendo camino con mucho cuidado. vamos, ahí vamos, ahí vamos nada más que si sí se hunde uno aquí en la nieve porque está bastante, bastante bastante este, acumulada la nieve yo creo que están como 20 centímetros de nieve, si sí es bastante vamos a abrir caminito Miren, miren, ya abrimos caminito. Acabamos de abrir caminito. Vamos a darnos la vuelta. Y ya casi llegamos. Miren, esta es la iglesia que les estoy comentando. Esto es Dayton, Ohio. Esto es invierno. Y miren, aquí están las banquitas que les estaba comentando. Pero miren cómo está. Ahora sí vamos. Exactamente en el centro del parquecito Prácticamente no hay nada, nada Solamente, miren Un bote de basura Y... ¡Tan, tan! Hemos llegado a las banquitas, miren Miren, miren Hasta eso se ve bonito, miren Vamos a tomarle una foto para que sea nuestra portada, nuestra miniatura para YouTube Miren Qué bonito, se ven las bancas de verde Y, y llenas de, de nieve Pero no se puede uno ni sentar Vamos a tomarle una fotito A la una, a las dos, a las tres Otra foto Vamos a tomarle otra de frente Todo de De series, de luces de Navidad Se vería padrísimo, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen, verdad que sí? Miren está muy bonito ese pin. Y miren las bancas Se ve padrísimo miren Pero estas bancas Ay hace frío miren cómo se mueven las ramas de, del pino Miren Está la temperatura muy baja y con aire Miren Vamos a Vamos a tocar Yo creo que está bien frisado miren Ah ¡Oh, está bien suavecita Ay, ay, ay, miren Uy Se siente ay, Está muy fría la nieve Aquí está muy fría Hay veces que no se siente, pero Pero está muy Mucho, muy fría ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Vamos a sellar la, la banca con Ay, con una varita Vamos a agarrar la varita vamos a vamos a romperla y para ay ya la alcancé a romper para hacer este Pero si sí, miren, miren. Vamos a vamos a sellar la banca con una letra A de Ale y una de Loli Nada más que Vamos a agarrar el, el teléfono Con la mano izquierda Y la varita con mano derecha Vamos a ver si podemos ¿eh? Vamos a poner una a, Así Y así Ay no, no se ve mucho Mejor vamos a ponerla abajo porque ya se aproxima 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, aprovechando, deseamos que ustedes se la pasen bien bonito el 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad. Vamos a hacer, ¿qué les parece enfrente de aquí del, de la banca? Un corazón, ¿verdad? Para que quede sellado. Miren, vamos a hacer un corazón así bien bonito... Y que quede aquí sellado lo que es el día del amor y la amistad. Miren qué bonito. Miren, se ve bien. Vamos a ponerle una A de Ale. Ahí está. Y vamos a ponerle una L de Loli. Oh, miren qué bonito. Uy, ahora vamos a ponerle una. Una así, parece que así son, ¿verdad? Y acá la otra. Que atraviesa. Oh, miren, quedó nuestro corazoncito. Qué bonito, miren. Vamos a hacer ahora un corazón. Un corazón para YouTube. Espérenme. Eh, vamos a tomarle una foto a nuestro corazoncito para que quede grabado. Aquí en el parque. A la una, dos, tres. Ahí está. Vamos a buscar un lugar, un lugar, un lugar, dónde, dónde, dónde, dónde. Pues yo creo que aquí mismo nada más que un ladito. Y miren, aquí hay una ramita que queda en medio. Vamos a tratarlo de hacer grandote. Uy. Sí. Salió Ay, nada más que Con mis pies no quiero No quiero, no quiero que se Que se deforme el corazón Pues sí, sí salió, miren Chueco, pero salió, ¿verdad? ¿Qué les parece? Miren Ay, Allá va, allá va la, la paquetería de FedEx Uy, uy, uy, vamos a seguir con nuestro corazón y ya nos vamos porque hace muchísimo frío. Este corazón es para YouTube. Yo... Tuve. Ay, apenas si se alcanza a ver. Pero se ve bonito, miren. Con, su, con sus... Con sus cestas, miren. Ahí está. ¡Oh, qué bonito! Bueno, un poco chueco, ¿verdad? Pero se ve bueno. Entonces, Vamos a tomarle una foto. Una, dos, tres. ¡Ay, oh, mis manos ya se congelaron! Miren. Bueno... Ya tenemos nuestro corazón de YouTube. Y tenemos nuestro corazón acá, miren. Y aquí queda sellado. Uy, nuestro amor de 14 de febrero. Ale Loli Family Vlogs, miren. Qué bonito. Bueno, pues nos despedimos. Bye banquitas. Nos vemos mañana yo creo. Vamos a esperar a que pase esto porque... Esto del frío, de las bajas temperaturas, porque está muy fuerte. Estoy en medio del parquecito, miren. Estos árboles, cuando está cayendo la nieve, se cubren de blanco y se ve padrísimo. Bueno. Con esta, con esta, este, con esta panorámica, con esta imagen, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Pásensela bien. Y pues nos vemos en la próxima. Aquí estamos, aquí estamos, miren. Invierno, invierno, invierno, Dayton, Ohio. Mucho frío, temperaturas muy bajas. ¡Uy! Vamos a regresarnos por el mismo caminito. Porque ya hace mucho frío. ¡Adiós, banquitas! Adiós, corazoncitos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos corazones, miren! Ahí se queda. Ale Loli. Y ella se queda el corazón de YouTube. ¡Qué bonito, qué bonito, miren! ¡Oh, miren qué bonito! Sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo ven? Ya cuando... Cuando este... Vea el video ahorita en la computadora, voy a ver a ver si se ve, pero sí, sí se alcanza a ver, miren. Adiós, corazoncitos, nos vemos. Pues ya para, creo que el sábado, el domingo es 14 de febrero. Vamos a regresarnos porque ya hace mucho frío. Vámonos por el mismo caminito. Como el trenecito. chucu, chucu, chucu. Ahí vamos, ahí vamos, chucu, chucu, chucu. Por aquí por donde, van, por donde van las pisadas es por donde yo entré. Vámonos por ahí. Chucu, chucu, chucu. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Uy, voy a dejar mi varita aquí. Adiós, varita. Gracias por hacer mis corazoncitos. Bye. Adiós, varita. Oh, ¡Ay, mucho frío! Chucu, chucu, chucu. vamos a regresarnos. Estoy dando un giro al video y con eso nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Y gracias por siempre.